Hola estimados seguidores de Aldía.com.es, nos encontramos en el subcentro de salud de la Nicolás Infante Día la parroquia Nicolás Infante Díaz, sector Playa Grande donde nos han informado que en horas de la madrugada de hoy eh, sujetos desconocidos violentaron las seguridades de este subcentro de salud para sustraerse implementos médicos. Hemos conversado ya con los eh, médicos que atienden este subcentro de salud. Vemos que la puerta, eh, bueno, principal está abierta, sin embargo, la segunda puerta está cerrada ya eh, con seguridades, está con rejillas por temor a la inseguridad, amigos seguidores del Día. En horas de la madrugada, cerca de las 3 de la mañana nos comentan, ingresaron sujetos desconocidos en la parte de atrás y violentaron las seguridades, forzaron eh, las ventanas los candados y lograron ingresar por una de las ventanas y llevarse pues implementos de odontología, es la información que nos supieron manifestar piezas de odontología y una parte de una computadora es lo que lograron llevarse justamente en este subcentro de salud hay temor, obviamente los médicos se Hemos conversado con ellos tras cámaras, tienen temor a hablar de la situación, tienen temor eh, por sus trabajos también e incluso hemos conversado con algunos habitantes de aquí del sector eh, Playa Grande que lamentablemente también tienen temor a conversar sobre este tema por, el, por la inseguridad, vemos que esto está completamente sólido. Incluso nos han indicado que guardemos los teléfonos también por por el tema de la inseguridad que está súper fuerte en esta zona. Y muchos han eh, viven aquí eh, resguardados con candado. Vemos que ya llegan poco a poco eh, ciudadanía ¿no? a atenderse en el subcentro. Sin embargo, la inquietud es acerca de este nuevo dispensario OMU que está justamente allá. Vemos que eh, está de ese lado el dispensario, perdón, el centro, el... El retén, el retén Omu de la policía comunitaria que fue recientemente inaugurado. Eh, moradores eh, nos comentan tras cámaras que muy pocas veces se ve a los policías, a los uniformados salir a patrullar las calles, salir y ellos piden, no, ellos piden que haya uniformados perennemente en esta zona, eh, resguardando justamente esta cuadra donde vienen diariamente personas a atenderse en el subcentro de salud. Eh, están pidiendo eso, ¿no? Se ha inaugurado un retén, hace no mucho, OMU, y esperan pues que la Policía Nacional realmente realice acciones efectivas. Vemos, hace un momento pasamos por ahí, eso estaba cerrado, incluso creímos que no estaba operativo, pero la ciudadanía, la población la, los habitantes de aquí, de esta cuadra, nos manifiestan que efectivamente eso ya está operativo, sin embargo, ven que no hay suficiente personal, no ven eh, que existen, eh, en este caso, eh los patrullajes a pie, los patrullajes en motocicleta, es una zona eh, altamente peligrosa, ¿no?, y justamente en horas de la madrugada pues han han hurtado objetos del, han robado objetos del subcentro de salud que son muy importantes. Amigos, hacemos el llamado de atención a las autoridades competentes. En la madrugada, pues, sujetos violentaron las seguridades del, del subcentro de salud Nicolás Infante Día. Se llevaron piezas odontológicas y parte de una computadora y hay temor en la comunidad. Hay temor aquí en los, habit en los habitantes de este sector por el tema de la inseguridad y piden que ese nuevo retén pues exista mucho más personal de la Policía Nacional y que la policía pues, eh, vemos por ahí que entra un, un policía de la OMU y vemos que la policía, pues, que no pase justamente encerrado en el reten, sino que permanezca en las parte de afuera, especialmente en, en estas en estas horas, ¿no? Cuando los estudiantes ya están a punto de salir de clase y tienen que venir justamente a sus casas, ¿no? Amigos, esa es la información. Hacemos ese llamado de atención a las autoridades competentes por acá. Como les dije, los habitantes de esta cuadra no, no quieren dar declaraciones. Eh, los enfermeros, obviamente, por tema de de protocolos ellos no pueden darlo, no les permiten, pero nosotros estamos informándoles a ustedes lo que sucede. Hemos venido acá a conversar con la comunidad y hacemos ese llamado de atención a las autoridades competentes, a la Policía Nacional, al Consejo de Quevedo, que fue quien inauguró pues esa, ese retén y que se exija ¿no? más personal policial y asimismo a las autoridades de salud, ¿no? que exista esa, ese llamado de atención de parte de ellos a las autoridades de gobierno para que se resguarde la vida de los médicos y los insumos médicos que se encuentran dentro del subcentro de salud. Amigos, es la información que tenemos, estamos en la, en el, la parroquia Nicolás Infante Díaz, sector Playa Grande, Uy. sector Playa Grande, informándoles a ustedes acerca de este acontecimiento. Gracias a Galo Barzola por la camarografía, nos vemos en una próxima ocasión.